Y es esta querella presentada por Emsule, empresa del suelo de Leganés, de la cual eh, formas parte como consejero hacia el portavoz y candidato del Partido Popular de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, que fue presidente de esta empresa entre los años 2011 y 2015. Eh, y bueno, pues sobre el cual pues eso ha caído una querella justamente por estos años de, de gestión, en la que bueno se le acusa de una presunta prevaricación y malversación de, de caudales públicos eh, tú mismo eh, en base a unos eh, informes eh, eh, jurídicos que se consideran preocupantes eh, apoyabas ¿no? esta, esta querella y de hecho eh, la pedías eh, cuéntanos cómo no sé eh, cómo valoras eh, esta querella y, y, y bueno esta situación que se vive ahora mismo en base a, a una empresa eh, pues con mucho peso en nuestra ciudad pues con mucha preocupación eh, hace poco eh, hemos participado en debates sobre el modelo de vivienda verdad nosotros uh -huh. planteábamos que Leganés tiene que contar con una bolsa ...de vivienda en régimen de alquiler a precio tasado... ...para que los trabajadores y las trabajadoras... ...puedan acceder a un mercado que no siempre es accesible... ...para, para gente que tiene incluso eh, trabajo... Eh, no hay más que mirar alrededor para saber los problemas que genera el precio de la vivienda, bueno el, cómo crece la inflación a la vez que, que los salarios no crecen, por lo tanto, pierden poder adquisitivo. Y nosotros lo que pensamos es que el, los servicios públicos, las entidades públicas, tenemos que poner cada uno nuestro granito de arena y en SULE ha de estar para... ...proporcionar vivienda en régimen de alquiler... ...también en venta, pero fundamentalmente... ...para potenciar una bolsa fuerte de vivienda en alquiler... ...y hemos visto como eh, en el resto de los partidos... ...y tradicionalmente en Leganés... Eh, ...esto no se tenía en cuenta, ¿verdad?... ...se hacían grandes promociones... ...que mantenía la empresa eh, municipal del suelo... ...sin actividad en los posteriores años... ...y vemos a la luz de estos informes... como lo que parece... ...es que el Partido Popular cuando entra a las instituciones... ...no entiende de leyes, no entiende de intervención... ...no entiende de fiscalización... ...no entiende de los eh, mínimos democráticos que tiene que ser... ...llevar los grandes contratos eh, pues, eh, a los órganos competentes... ...y hace de su capa un sallo... ...y bueno, pues, eh, estos informes, el que tenga oportunidad de leerlos... ...pues podrá estar igual de preocupado que yo... Para nosotros lo importante es, primero, mantener la presunción de inocencia del señor Recuenco. Hay una comisión de investigación a la que ya anunciamos que le ganemos citará al señor Recuenco. Tiene eh, tiempo de dar explicaciones, de explicar su gestión. Y, efectivamente, si no ha hecho nada, pues eh, puede estar tranquilo. El problema eh, no está tranquilo porque son bastante demoledores los informes a los que... Todos hemos tenido acceso. Quiero recordar que se aprobó una comisión de investigación y se abrió un periodo para pedir toda la documentación eh, y que íbamos a empezar por el 2011. Eso hemos hecho eh, unas organizaciones, por eso conocemos el asunto. Otras se han olvidado y les ha pillado por sorpresa. Bueno, eh, eh, algunos ya estaban allí en aquel, en aquel momento. Bueno, bueno, pues si están sorprendidos, pues dice mucho de su actividad política, ¿no? A mí lo que me parece estrondoso es el silencio de algunos partidos de la oposición, eh, digamos, con el caso con el caso supuestamente más grave eh, de corrupción eh, en el ayuntamiento de Leganés. Nos parece estrondoso el silencio. Eh, Fran, muchas personas, incluido el propio portavoz del Partido Popular, Miguel Ángel Recuenco, se preguntan eh, ¿Por qué ahora o qué casualidad ahora a cuatro meses y medio de las elecciones? Bueno, eh, usted sabe cómo va esto. Sí. El Partido Socialista es quien controla la información. Para ellos eh, los tiempos... Eh, se les han ido pasando, porque llevábamos tiempo advirtiendo de esta situación, eh, entiendo los miedos del Partido Socialista, ha habido que forzarle para que dé pasos hacia adelante, eh, a nosotros lo único que nos interesa es la transparencia y la justicia. Fran, eh, vamos a pasar a otro asunto, aunque va, va a estar todo muy marcado no en los próximos meses eh, en Leganés, desde luego por esta querella, porque por otro lado... Eh, Miguel Ángel Recuenco ha interpuesto una querella a los consejeros entre los que te encuentras. No sé si te preocupa esta querella, que, que esta contraquerella ¿no? que ha, ha puesto eh, Recuenco hacia, hacia ti y, y hacia el resto de, de consejeros, ¿no? eh, en, incluido el alcalde. Eh, no estoy absolutamente nada preocupado. Eh, él eh, se supone considera ilegal... Eh, bueno. En realidad, considera ilegal que se le haya investigado. Eh, bueno, eh, yo ¿Con creo fondos que eso... públicos, al final? Bueno, con, con eh, dinero público, ¿no? Se haya contratado esta eh, gabinete jurídico, o sea, en esto, estos informes, con, con dinero público. Mm -hmm. Bueno, esto ya se ha despejado otra vez en la justicia española. Es un arma que normalmente el PP utiliza contra la izquierda. El ayuntamiento de Carmena ya sufrió este tipo de denuncias que al final uh -huh. quedan en nada y lo que tratan es de esconder eh, la opacidad mínimo, la opacidad con la que se gestionó en SULE en la época del Partido Popular, también anteriormente y posteriormente. ¿eh? Uh -huh. O sea que nosotros eh, lo que decimos es que se investigue, se investigue absolutamente todo. Hemos empezado por un periodo, este estudio eh, ha arrojado datos que pueden hacer sonrojar a cualquier ciudadano y ahora hay que seguir avanzando para conocer la verdad.